En Chile tenemos un modelo uno a uno que es dentro del aula. Es un carro, un laboratorio móvil que entrega eh, computadores a los alumnos de tercer año de enseñanza básica. Es un proyecto presidencial para las escuelas municipalizadas del país. Fueron, se entregaron 1.591 carros, alrededor de 60.000 computadores y eh, se hizo un piloto el año dos, entre junio y diciembre del año 2009 para ver cómo iba a ser la entrega, la recepción de los profesores, la capacitación y durante el 2010 ya comenzaron a funcionar la, los 1.500 establecimientos con este trabajo en aula. En el piloto lo que se hizo fue básicamente pilotear cómo iba a ser esa formación. Esa formación se hizo presencial, también después hubo be-learning y también e-learning, dependiendo del grado de uso de tecnología que tuvieran esos profesores. Hemos tenido buenas experiencias, hicimos una evaluación el año pasado, a fines del año pasado, en cuanto al uso, en cuanto a la recepción. Los profesores lo reciben positivamente, sienten que sus prácticas van cambiando, sin embargo siento que todavía no están totalmente apropiadas de la tecnología al interior del aula, eso toma tiempo los alumnos sí lo valoran mucho. Ocurre que la llegada del uno a uno en los establecimientos depende mucho de cuán motivados estén los profesores y lo que hemos visto es que en aquellos establecimientos donde el director está motivado y los profesores están motivados suceden muchas cosas con sus niños, porque en este caso los niños no se llevan el computador a su casa, queda en el colegio. Sin embargo, hay otros lugares donde el profesor tiene mucho susto y lo ocupa una vez a la semana con suerte.